¿A qué se refiere? Preparen fuego y apunten. Esto yo lo vi eh, prim por primera vez una vez que estaba leyendo un libro del señor Donald Trump, que yo sé que es odiado por mucha gente eh, y, y la verdad el señor se lo ha ganado a pulso, pues eh, realmente como ha hecho las cosas, tal vez no es la manera adecuada o las cosas que ha dicho, ¿verdad? Pero es una persona digna de admirarse porque si tú te fijas, todo lo que se ha propuesto lo ha logrado. Y ha sido billonario y ha logrado reponerse de, de bancarrotas y ahora es presidente de los Estados Unidos. Y en, una de sus, en uno de sus libros eh, que se llama El Arte de la Negociación, habla de preparen fuego y apunten. ¿A qué se refiere preparen fuego y apunten? ¿A que empieces? Obviamente tienes una planeación, ¿verdad? Planeate. Arranca. Y luego vas mejorando conforme vayas en el camino. A eso se refiere, preparen fuego y apunten. Asegúrate de que no hagas análisis parálisis. Arranca y luego averiguas cómo vas avanzando en el camino. Yo así le hago en la mayoría de las cosas. Yo no pienso en cómo lo voy a hacer. Yo pienso en qué quiero y luego hago todo lo demás. Por ejemplo... Eh, este año mi objetivo era comprarme un edificio y ya pude hacerlo. Eh, yo no sabía si me iba a alcanzar o no. Yo lo único que dije es a mi contadora: tenemos que darle. Compramos el edificio y luego averigüé cómo encontrar el dinero. Eh, yo sé que te puede sonar un tanto loco, un tanto desquiciado de mi parte. Así es como hago la mayoría de las cosas: yo preparo, fuego y apunto. O sea, primero hago las cosas y luego averigo. Primero planeo, arranco y luego voy corrigiendo conforme voy viendo qué es lo que necesito corregir. Voy haciendo mejoras. ¿Hay un método científico para lograr tus metas? Sí, sí hay un método científico. Lo que estás a punto de aprender es un método científico comprobado científicamente. Estadísticamente te vas a dar cuenta cómo tus metas empiecen, empiezan a tener mucho mejor impacto porque el método científico lo que va a hacer contigo es que tus metas sean muchísimo más alcanzables para tu cerebro. Eh, tu cerebro funciona de cierta forma, el universo funciona de cierta forma y este método que estás a punto de aprender va a hacer que tú obtengas tus metas de manera muchísimo más rápida y sin temor a falla. La única falla es que no hagas tu plan de acción, el que no estés ejecutando las actividades que debes de hacer diarias, pero el método funciona y lo he comprobado con millones de personas alrededor del mundo. Por ejemplo, vamos a hablar de una meta eh, con el método científico. ¿Yo gano más dinero? ¿Yo gano más dinero es una meta realmente? No, no es una meta realmente. Tienes que entender que las metas deben de ser con este método que te voy a decir. Tienen que ser específicas. Específicas significa que debes de saber con certeza cuánto vas a ganar. El cerebro no entiende más. O sea, si tú dices, quiero ganar más dinero, si te ganas uno o dos dólares más, para tu cerebro ya es más que suficiente. Tienen que ser medibles. Medibles significa que tú sepas tangiblemente cuánto vas a ganar. Por eso es importante que le pongas el número. Yo gano un millón de dólares por mes para diciembre del 2017. Eh, específicas medibles tienen que ser alcanzables. Cuando tú pones, oye, voy a ganar, si ahorita ganas 10 mil y dices, ahora voy a ganar un millón de dólares, tu cerebro no le va a hacer caso. O sea, porque no es factible, eh, no es alcanzable. Entonces, tienes que poner algo que sea alcanzable. Algo que sea alcanzable, alcanzando un método, utilizando un método comprobado, es ganar el doble en un año. Eso es algo demasiado alcanzable si utilizas la metodología que te estoy enseñando. Entonces, tiene que ser retadora. Es eh, específica, medible, alcanzable, retadora. Retadora es, no le vayas a poner un 10% más, no le vayas a poner un 15% más. Esos son números para principiantes, para rookies, Tú estás aprendiendo una metodología eh, que es comprobada científicamente y te prometo que vas a tener los resultados. Entonces, eh, tiene que ser retadora. Eh, tiene que ser con tiempo. Asegúrate que las metas que tú pones tengan tiempo. Eh, aquí, si te fijas, tiene fecha. Eh, es de hace varios años, de diciembre del 2017. Yo gano un millón de dólares por mes para diciembre del 2017. Obviamente tiene que ser a futuro. Aquí le estoy poniendo de lo que yo ya había puesto como meta. Entonces, yo gano un millón de dólares por mes para diciembre del 2017. Si te fijas, es específica, es medible, es alcanzable, es retadora. Tiene tiempo. La siguiente, la P. Tiene que ser de manera personal. Personal es yo gano. Cuando tú pones yo gano, estás generando responsabilidad. O sea, por eso es en primera persona. No es ganar tanto, tanto. Porque ganar, eso ya no es para ti. Es tú, o sea, tú tienes que poner cuánto vas a ganar, yo gano tanto, entonces es en primera persona tiene que estar en tiempo presente el tiempo presente es el verbo, o sea, yo gano yo gano, si te fijas ahí estoy hablando de que ya lo estoy haciendo en este momento, cuando tú pones eso, lo que estás haciendo es que el universo empieza a actuar a tu favor, yo gano, yo peso yo tengo ¿sí está claro? o yo viajo entonces es importante que empieces tu meta con la palabra yo y con el verbo en presente la siguiente es piensa en grande piensa en grande significa que no lo pongas chiquito o sea no vayas a poner 10% 5% te lo recalco otra vez porque aparte de retadora tienes que entender que la vida es abundante y si realmente te pones como meta que vas a lograr algo lo vas a lograr así de sencillo entonces piensa en grande y la última es positiva o sea, no puedes decir, voy a dejar de fumar porque así no funcionan las cosas. Eh, si pones dejar de fumar, lo que va a suceder es que eh, el universo va a decir, lo único que se va a enfocar es en fumar, en fumar, en fumar, en fumar. Y así no funciona. O sea, es yo corro eh, 10 kilómetros diarios eh, a partir del 25 de diciembre del 2021. ¿Te fijas? Es positivo. O sea, estás hablando... No de tus hábitos negativos, sino de tus hábitos positivos. Entonces, eh, recuerda que el cerebro también no entiende el no. Eh, hasta los 8 años de edad ha escuchado casi 2 millones de veces la palabra no tu cerebro, entonces no le hace caso. Por ejemplo, mira, cuando te voy a decir unas palabras y, y tú vas a imaginarte lo que te estoy diciendo. No piensa en tu mamá, no piensa en tu mamá, no piensa en tu mamá. No piensa en tu mamá, no piensa en tu mamá, no piensa en tu mamá, no piensa en tu mamá, no piensa en tu mamá, no piensa en tu mamá, no piensa en tu mamá, no piensa en tu mamá, no piensa en tu mamá, no en tu mamá. ¿En qué pensaste? Pues en tu mamá, obviamente. Entonces tienes que poner las positivas. Tienes que las positivas. No las pongas en dejar de, o en quitarte, o en alejar, sino en metas de atraer, de generar. Yo sé que tú eres muy inteligente y te está quedando perfectamente claro lo que te estoy diciendo, entonces vamos a seguir avanzando. Eh, ya que tienes tu, eh, claro que tienes que poner las metas específicas, medibles, alcanzables, orientadas a resultados, con tiempo, positivas, presentes, personales y pensando en grande, eh, lo que vas a hacer ahora se llama el ejercicio de la varita mágica. El ejercicio de la varita mágica es como si fueras un mago. Para mí es exactamente lo mismo. Cuando tú escribes algo, lo que sucede es que tu vida... Empieza a buscar eso que acabas de escribir. Hay una parte psicocibernética del cerebro, eh, que cuando tienes una pluma o un lapicero, una libreta y cerebro, shic, otra vez, lapicero, papel, cerebro, shic, el cerebro lo graba, lo graba y empiezas a lograr cosas que nunca te habías imaginado. Yo sé que te ha pasado que has escrito alguna meta, y que esa meta, de repente dejaste de ver ese papel o lo que sea, y resulta ser que en un periodo de tiempo reencuentras ese papel y sabes que lograste esa meta. Entonces, eh, eso es la importancia del ejercicio de varita mágica. El ejercicio de varita mágica es que vas a escribir, tu pluma o tu lapicero es como si fuera una varita mágica, y te vas a dar cuenta cómo van a empezar a aparecer las cosas. Ahorita que lo empiezas a hacer, te vas a dar cuenta cómo los empiezas a... A materializar te vas a dar cuenta cómo empiezas a lograr tus metas cada vez más rápido, te vas a dar cuenta cómo empiezas a tener la vida de tus sueños, que obviamente pues, es lo que vas a diseñar. Entonces ojalá que estés muy, muy emocionado porque este entrenamiento y la ciencia para lograr tus metas no tiene probabilidad de falla, la única falla es que dejes de hacer las cosas que te estoy diciendo y que dejes de hacer las cosas que, que tienes que hacer para lograr tus metas pero es realmente como si fueras un mago. Te vas a dar cuenta cómo después de este ejercicio muchas cosas van a cambiar. Igual que en el de agradecimiento. Y pues vamos a empezar. Te voy a pedir por favor que empieces a escribir 10 metas. Toma tu libro de trabajo en este momento por favor. Y escribe 10 metas que quieras con respecto a relaciones. Vas a escribir también 10 metas que quieras con respecto a familia. Vas a escribir 10 metas que quieras con respecto a lo espiritual. También vas a escribir 10 metas que quieras con respecto a lo mental, 10 metas con estilo de vida, 10 metas de estado físico, 10 metas de negocios y 10 metas de dinero. Por ejemplo, empieza a escribir. No importa si no sabes específicamente cómo qué poner en cada una de las metas, ahora lo que vas a hacer es vas a escribir... Eh, ¿Qué vida quieres? ¿En dónde quieres vivir? ¿Cuántas casas quieres? Eh, ¿De cuántas recámaras quieres tu casa? ¿En dónde las quieres? Oye, quiero una casa en Francia, quiero una casa en París. Eh, quiero eh, ganar un millón de dólares al mes. Eh, quiero tener eh, tanto dinero en el banco. Eh, quiero tener este trabajo. Quiero visitar... Quiero irme de vacaciones a Hawái. Quiero irme a Cancún. Eh, quiero visitar Cartagena, quiero ir a Europa un mes, quiero ir a Disneylandia, quiero ir a China, quiero aprender a tocar guitarra, quiero correr un maratón, quiero escribir un libro. Escribe todas tus metas. ¿Qué quieres no nada más para ti? ¿Qué quieres para tu familia? ¿Dónde quieres que estudien tus hijos? ¿Qué negocio quieres poner? Oye, Quiero ganar tanto en mi negocio. Quiero poner eh, un negocio de ¿Préstamos? ¿Quiero poner un negocio de esto? ¿Quiero aprender a cocinar? ¿Quiero aprender a bailar? ¿Quiero tocar guitarra? ¿Cuáles son los objetivos principales que tienes? Eh, es importante clarificar que no tienes que escribir únicamente lo que quieres. O sea, a lo que me refiero es, tu cerebro te va a empezar a decir, no, pues es que nomás te puedes comprar este tipo de carro porque ganas 10 mil dólares al mes. No piensa en limitaciones, piensa en qué quieres realmente, no en lo que piensas que puedes. Hay una diferencia muy grande entre lo que quieres y entre lo que piensas que puedes. Eh, también escribe qué quieres para tus padres, qué quieres para tu entorno, en dónde vas a hacer caridad, cómo te gustaría estar físicamente, eh, cómo te gustaría estar mentalmente, eh, qué te gustaría hacer de la manera espiritual, a quién le gustaría donar, si te gustaría hacer una obra de beneficencia, a quién te gustaría hacerla. Eh, Escribe, realmente aquí es un ejercicio de varita mágica, tómate el tiempo que necesites, tienes que escribir mínimo 50 metas y es importante que al final de que escribas todas tus metas, escribas cuántas son de relaciones, cuántas son de familia, cuántas son de espiritual, cuántas son de mental, cuántas son de estilo de vida, cuántas son de estado físico, cuántas son de negocios y cuántos de dinero. Tómate el tiempo que necesites, ponle pausa y arranca. ¡Excelente! ¿Cómo te fue? Espero que te haya ido muy bien. Eh, si no has terminado el ejercicio, pon pausa otra vez y ponte a hacerlo. Eh, este cuadrito te lo puse aquí y ahí está en tu libro de trabajo para que tú tengas un balance. Tienes que poner cuántas pusiste de relaciones, cuántos de familia, cuántos espiritual, cuántos mental, cuántos de estilo de vida, cuántos de estado físico, cuántos de negocios, cuántos de dinero, para que tengas un equilibrio. Eh, recuerda que vas a diseñar una vida estructurada, balanceada, eh, esta vida para mí es demasiado bonita y demasiado linda si la estructuras y la diseñas para que estés bien en todos los aspectos. ¿De qué te sirve que estés bien físicamente si no tienes dinero? O sea, realmente no tiene un objetivo principal. ¿O de qué te sirve que tengas dinero si no estás bien físicamente? ¿O de qué te sirve estar bien físicamente y con dinero si estás solo, si no tienes familia? o si no lo puedes disfrutar eh, porque no te puedes ir de vacaciones o porque no estás bien con Dios, eh, si ¿sí me sigues con lo que te digo, entonces es importante que planees y estructures eh, tus metas hablando del tema, de cada uno de los temas que te puse aquí para que tengas la vida de tus sueños. Tu cerebro se va a poner en modo obsesión. Lo que estás haciendo en este momento con tus metas va a ser que te programes por el resto de tu vida y conforme vayas Siguiendo, utilizando esta metodología y te vas a poner en modo obsesión. ¿Qué es el modo obsesión? No es más que fijamente tener algo en la mente, fijamente tener algo en tu cabeza todo el tiempo con el fin de que lo quieres lograr. Esa es una obsesión. o sea La obsesión es la, el fijamiento de una imagen constante en tu cabeza o de una idea eh, eso es realmente la, el modo obsesión. Quiero que te pongas en modo obsesión. Quiero que estés enfocado. Quiero que estés eh, todo el tiempo pensando en ello. Sueña con ello. Hoy te voy a enseñar cómo hacerlo en este video para que sueñes con ello. Eh, dime, sí, David, si sí me sigues con lo que te estoy diciendo, dime, sí, David, estoy obsesionado. Excelente. Vamos a hablar de un método de programación para tus metas. Una de las cosas que vas a hacer todos los días al despertarte es que vas a visualizar tus metas. Vas a visualizar qué es lo que quieres con lujo y detalle. Vas a visualizar eh, a dónde quieres llegar. Eh, vas a visualizar cada una de las cinco metas que pusiste. Vas a asegurarte de que utilices tu mapa de sueños que vamos a hacer al final del capítulo. Utilízalo para que puedas visualizarte. Visualizarte es ves tu mapa de sueños, luego cierras tus ojos y empiezas a verte en el carro que quieres o ganando el dinero que quieres o escribiendo tu libro, o teniendo el cuerpo que quieres. Eh, después lo que vas a hacer es, vas a escribir tus cinco metas principales. Por ejemplo, yo gano un millón de dólares para diciembre del 2019. Perfecto. Eh, yo peso 85 kilogramos para el 20 de marzo del 2019. Eh, tercera meta, yo tengo mil clientes de coaching para... El 31 de diciembre del 2020 siguiente yo corro un maratón eh, yo corro el maratón del 30 de mayo del 2020 quinto eh, yo paso diariamente 5 o 3 horas con mis hijas eh, jugando o haciendo actividades si te fijas, son cinco metas específicas, medibles, alcanzables, orientadas a resultados, con tiempo, positivas, presentes en primera persona y pensando en grande. Eh, tienes que hacerlo también 15, antes, 15 minutos antes de dormir y 15 minutos después de despertarte. ¿Por qué? Cuando tú, antes de dormir te piensa en tus metas, lo que estás haciendo es activando tu cerebro para que durante el sueño, estés pensando en tus metas. Entonces, de eso se trata esto, de que tú utilices tu sueño para que puedas resolver problemas. Esto viene del señor Tomás Alva Edison, Tomás Alva Edison, Albert Einstein, muchos de los grandes genios e inventores, lo que hacían era, antes de dormirse, eh, escribían sus metas y soñaban con los problemas que querían resolver y obtenían resultados muy fuera de lo común porque durante el sueño tú lo que estás haciendo es a tu inteligencia infinita la estás utilizando porque en el sueño puedes hacer cualquier cosa puedes volar puedes eh, brincar muchísimo más alto puedes pensar que tienes mucho dinero y lo tienes entonces en el sueño vas a estructurar todo lo que quieres a mí me ha pasado que yo he resuelto problemas durante los sueños yo sueño con mis metas y lo que sucede es que se me materializa mucho más rápido